Va descalzo de la lluvia, solo el bronce renegrido, el monumento canturrea el palomo mientras vuela, desde la cabeza al pie, desde el brazo levantado hasta la cima en el pretil, que todo ve. trampo por la calle la metrópoli en su ritmo danzarí va pintándose de ruidos y murmullos cabrioloso aguanta y gris y los colores que se meten prepotentes a ganarle de una vez de buena vez y aunque dan vías y pasan tranvías de los tiradores que juegan los troles y aunque pasan días de los giradores que juegan los trones. Los troles, los troles. Todo pasa, todo trapo por la calle, la metrópoli en su ritmo danzarín, Va pintándose de ruidos y murmullos, caprichoso aguanta el gris Y los colores que se meten prepotentes, hagan algo de una vez, de buena vez Pasa rápido la doña sofocada y se abanica con un diario sola de la vida dueña por última vez de prunales de reojo disculpándole al David su desnudez y aunque también